Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un vídeo de Anthem. Bueno, hace tiempo estoy subiendo una serie. Lo que es la historia de Anthem y cosas así. Pero bueno, luego se dejó de subir por cualquier problema. Ahora quería volver a traer la serie. Bueno, vamos a poner en cámara rápida lo que es la que haga la pantalla. Bueno, hace tiempo sabían que no, no juego antes ya cuánto haya sido creo que dos años creo que el juego ha evolucionado mucho desde entonces lo primero es que vamos a tratar de ir a configuraciones de sonido y le vamos a bajar lo que es de volumen, porque no sé si han dado cuenta, pero siempre tengo problemas de... de audio, o sea que estoy hablando y no se me escucha bien. Bueno, estas son las voces, no le voy a bajar tanto. Los efectos son los que más... más ruido hacen, así que tengo que tratar de bajarle bastante. bueno vamos a dejarle ahí altavoces está bien video veamos cómo está el vídeo 1080p 144 hertz modo hdr automático si sí está bien estas configuraciones las voy a dejar ahí. normales Estamos en nivel 7, que es en lo que nos quedamos. Armería, Buzon, a ver, espérame un momento. Quiero ir a lo que es mi personaje. Aguanta, no. Estoy medio perdido, perdón, perdón que esté medio perdido, pero... Hace tiempo no lo juego. No sé por qué no coge. Wow. No puede coger, creo. Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué lámpara! Bueno, eh, les quería decir que les dejo el link en la excepción de BJ Sangster para que se pasen por su canal que está bastante bueno y eh, les recuerdo que estoy subiendo tres vídeos al día para que no se pierdan los vídeos estén atentos y todo y bueno ...de temporada. Estoy realmente perdido de antes, ni siquiera he visto vídeos de, de YouTube, ni nada, o sea... ...no me acuerdo realmente que qué estaba haciendo. No he revisado ni siquiera mi... ...ni siquiera he revisado mi... ...como se llama... mis videos antiguos para ver qué es lo que donde me había quedado pero bueno vamos a tratar de continuar cada vez que veo eso me recuerda a Iron Man no sé por qué me recuerda a Pula Iron Man <ríe> que lámpara A toda esta pantalla de guerra les voy a poner pues, velocidad de ultra rápida. Todo listo, Mazayas. ¿En qué vamos a trabajar hoy? Bien, necesito que compruebes si algunas de mis máquinas antiguas están dañadas. déjenme cortarme cuando vale, que juega. Ok, disparé el arma. Estoy desperdiciando toda la armas porque no me acuerdo. No me acuerdo cómo jugar. Madre mía, no me acuerdo de nada. Dios, ¿cómo se volaba? Madre mía, ¿cómo es perdido Espera un rato que me acuerdo cómo. Es mucho pedir, pero prepara el equipamiento, por favor. Tu ayuda es vital. Tu llegada ha llamado la atención de la fauna local. No bajes la guardia. Madre mía, a mí me están reventando y yo no sé ni cómo jugar, no me acuerdo. A ver Uno qué me menos. estás haciendo muy bien. Primero los animales. Luego las reparaciones. Esas bestias destruirán todo a su paso. Alguien me puede decir cómo se. se volaba, no me puedo pagar nada. O sea, literal, es que no me acuerdo para nada. No sé ni, ni qué estoy haciendo. Se acabó la pelea. Siempre es un placer verte superar batallas como esa. No sé qué he superado realmente si apenas le he disparado ahí un. deprisa. Pero de no, ni siquiera me acuerdo cómo volar, eh. Reacción va a unirnos a. Diría que está completo. Interesante. Tengo algo para ti por aquí no. cerca. ¿Cómo salgo de aquí? Hemos descubierto una posible ubicación en la que buscar runas. ¡Qué emocionante! Vamos. Vale, voy para allá. Espérame que ni siquiera me acuerdo cómo. No me acuerdo ni cómo volar. Vayamos a controles y desmongamos de mando. Eso, aquí va a aprender cómo volar, ¿eh? no me acuerdo. Este debería ser el lugar correcto. Según mis investigaciones, las runas están escondidas por aquí. Entiendo. No, no, es increíble que no salga qué tecla es la que tienes que aplastar para volar, o sea, what the fuck ¿Para qué es la configuración de control? Madre mía, no sé ni cómo volar. Estoy aquí pegando saltos como quién sabe qué, pero... Estoy, no sé, aquí a lo de aquí saltando del abismo. increíble que no pueda volar madre mía he descubierto como volar oh. a muchos no les emocionaría pero a mí sí que me emociona ¿Qué es lo que se Madre mía que no le quitas nada Sí que se ve. A ver, déjame ver. Ah, no, ese es mi pana, perdón. Ahí hay una. Sé que hay más. No, madre mía. Buen trabajo. Yo no habría sabido ni por dónde empezar. Ok, estamos todo bien. Sigue adelante. Ok, estamos aquí un poco aprendiendo, recordando cómo se jugaba. Así que bueno. Ya tenemos suficiente. Un trabajo excepcional. Eso ha estado muy bien. Me gusta cómo trabajas. Maravilloso. De hecho, tengo otra tarea para ti. Según mis informes, las señales de energía han aumentado cerca de tu ubicación. Deberías ir a comprobarlo. Iré a echar un... Ya veo. Hay una reliquia fuera de control. Habrá que encontrar los fragmentos y desactivarla. Entendido. Madre mía. Genial. Ya hemos terminado con otro. Todo despejado, amigos abatidos. Buen trabajo. Yo no había sabido ni por dónde empezar. Ok. ¿Y ahora dónde? Ok, ¿qué es esto, Watt? También se me están quitando todo, Watt. Están haciendo. Bueno, y ahora aquí, hay equipo allá. Vamos vale. todo lo de hoy, y más sincero agradecimiento. Ok, misión exitosa, igual. Las pantallas de tienen arriba de Vaya, yo soy el del nivel más bajo. <ríe> yo soy el del medio, por el caso, Tengo que cambiarle el nombre. Ok, bueno. Que desbloqueamos. Ah, subió el nivel del piloto. Bueno, yo cogí la puntación más alta, o sea, me parece bien. Esta es mi arma. No, ni que la vaya de a desmantelar. Expedición finalizada. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Estamos retomando lo que es nuestra serie de Anthem, espero que reciba mucho apoyo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye bye.